Bueno, bienvenidos al Stand Virtual de Chagas en Argentina comic -Con. Te preguntarás por qué un Stand de Chagas en Argentina comic -Con. Primero, porque es un lugar excelente donde nos reunimos todos aquellos a los que nos apasiona el universo paralelo de la ciencia ficción. Segundo, porque el año pasado la propuesta inédita de acercar la ciencia al público de la comic -Con fue un éxito. Todos ellos apoyaron la iniciativa participando en el Stand de Chagas, y difundiendo los contenidos a través de las redes. Fue un verdadero círculo virtuoso, ya que se difundieron conocimientos sobre una enfermedad que afecta a millones de personas en nuestro país y en el mundo. El Chagas es mucho más que una enfermedad. Es una enfermedad producida por un parásito microscópico que se llama Trypanosoma cruzi, eh, que tiene diferentes vías de transmisión, pero no, no voy a profundizar mucho más, porque en realidad también, más allá de lo que puede causar el parásito este en la salud orgánica de las personas, el Chagas en realidad es una problemática compleja, porque mucho, en muchos casos la gente que tiene Chagas sufre discriminación y sufre eh, de otros problemas, y además es importante también saber que solamente el 30% de las personas que llevan en su cuerpo este parásito desarrollan eh, la enfermedad propiamente dicha. Eh, lo importante es saber que el Chagas es un problema totalmente vigente, no es un problema del pasado como en muchos lugares se cree, ni es un problema restringido a determinadas zonas geográficas. Se estima que en el mundo existen al menos 6 millones de personas que tienen Chagas y son personas que viven... Desde eh, países de Latinoamérica, que es como el escenario más tradicional de la problemática, porque allí, allí empezó todo, eh, hasta Europa, Australia, Japón, países de África. Eh, estamos frente a un problema no exclusivamente rural, sino urbano, porque se calcula que dos tercios de las personas que tienen chagas viven en las ciudades. Eh, y, por ejemplo, para, para un dato más local, se estima que en Argentina al menos un millón y medio de personas tienen chagas. E insisto, son personas que pueden vivir desde Ushuaia a La Quiaca. Por todos estos motivos, es fundamental hablar de chagas en la mayor cantidad de lugares posibles, con la mayor cantidad y diversidad de lenguajes posibles y eh, convocando a la mayor cantidad y diversidad de actores sociales posibles. El año pasado la propuesta se centró en todo el material artístico generado en relación al Chagas a lo largo de la historia. Este año vamos a presentar una propuesta diferente. ¿Cómo se diseña un video para realidad virtual con un contenido científico? El viaje del Tripanosoma es un video para realidad virtual creado por el diseñador multimedial Alejo Llamas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata que intenta transmitir qué veríamos si fuéramos reducidos a la escala microscópica del parásito que produce la enfermedad de Chagas. Hola, mi nombre es Alejo Llamas, soy diseñador multimedial que al principio de año me contactaron entre las instituciones para hacer este trabajo del el viaje del tripanosoma en principio de hacer una experiencia en realidad virtual de solo un tramo de este video que están viendo a partir del contexto se fue modificando, se fue transformando en más en una un video animación va a tener también su versión en realidad virtual eh, y la cual fui desarrollando en Unity que es un programa que alterna distintos lenguajes de programación y te, y te permite trabajar con uno de los 3D eh, fui desarrollando esta experiencia, este video eh, Está programada en el más c eh, los modelos 3D los, los creo yo, los, los trabajé en Blender, que es un programa de software libre de modelado 3D justamente, en el cual hay que imitar todos estos movimientos tan rigurosamente científicos que tiene todo este trabajo. Yo al parásito, al tripanosoma eh, lo manejo con un esqueleto y a través de esos huesos eh, es que yo modifico cómo se ve en la experiencia, trato de imitar el movimiento, como así también las texturas eh, toda la parte de infografía y de data pura, primero lo trabajo en vectores y después animo en eh, los distintos software que van viendo tanto Illustrator como Effects y a partir de ahí eh, el video lo paso a los escenarios, eh, la experiencia está dividida en tres eh, el, eh, el primero es un es una especie de pantalla donde tira la info en un lugar eh, bastante futurista, con, con distintas eh, luces verdes. Y después va pasando al, por todo por el, adentro de la vinchuca, en los, las distintas partes del cuerpo, eh, y termina pasando por la vena y célula con un proceso de viaje eh, que concluye para contar todos estos estados y todas estas datas bien específicas que tiene el video en sí. Eh, bueno, el resultado final eh, lo fueron viendo en paralelo, así que espero que les haya gustado. Eh, me pueden seguir en Instagram, AlejoVimosBoyamas, o en la página web que aparecen por ahí, alejoyamas.com. Muchas gracias. Y ya para, para, para cerrar, en realidad no queremos cerrar nada, sino abrir el juego, eh, invitar a toda la, la comunidad Comic Con, a todas las. Y cuando digo todas, digo todas, desde los cosplayers, hasta los y las realizadores y todo lo que hay en el medio eh, en cuanto a habilidades, experiencias y maneras de expresarse, a sumarse. ¿Alguna vez oíste hablar de la enfermedad de Chagas? Si la respuesta es sí, nos gustaría que nos cuentes cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza y que la expreses como te sea más natural con un texto, un dibujo, una caricatura, un cómic, una historieta o como vos lo sientas. Si nunca oíste acerca de la enfermedad de Chagas, también podés participar informándote previamente a partir del material que alojamos en los sitios que se indican al final del video. Muchas gracias y contamos con tu participación.